chicos bienvenidos a otro de mis vídeos xd Hoy estoy en un juego llamado Parties en Roblox espero les guste Ahora sí viene lo chido Vamos a jugar En ese momento, Cell sintió el verdadero taco ¿Espera que es eso? Bueno, no me importa, voy a entrar XT. <risa> ah, ah. Que oh, es Jurassic World. Voy a pasar por aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Bueno siendo honesto me asusto más los de la puerta principal XD. Espera yo te recuerdo. Espera que es este lugar espero no sea un susto XD. Ah me muevo muy lento. ¡Qué ofertón! jajajaja ja, ja, ja, ja, ja, le puse un bigote al gato xd, no que va a decir adiós tics, Algo anda mal. Esto se va a poner feo. Ayúdenme Ayúdenme sáquenme de aquí. No me asusto xd Oye Ay, Tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Esta vez voy por acá Tengo miedo ¿Qué rayos es esa cosa? Bueno pues me tiro al vacío para morir y reaparecer. ¿Pero qué rayos este lugar está oscuro? Espero no sea un Backrooms. ¡Espera! que es ese sonido? quien está llorando? ¿Es el SCP-096? Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre araña. Bueno, según dije eso hay una pared falsa so much no Congratulations you won Ya me estoy poniendo nervioso <risa> Hey, tú, yo te conozco, XD. <risa> <risa> <risa> Jum, no me asusto, XD. ¿Que no, me puedo tirar al vacío? Congratulations, you won! El Macho!